...sobre la situación que se está dando con este señor. Bueno, realmente... Eh, ...buenos días. No es cuestión de hoy, no es cuestión de ayer. Esto tiene eh, varios días... ...esto sucediendo y no es él solamente. Hay otras personas más. Eh, tengo conocimiento de tres caballeros... ...porque yo vengo y le aporto medicamentos... ...que la vicealcaldesa... ...Ana Camilo me envía a traer... ...y el señor Isiano, Feliciano... Eh, ...me manda a recortarlo... ...y a hacerle un aporte realmente. Pero su situación de ellos no tienen dónde dormir, no tienen quien lo atienda, uno viene, encuentra a la señora le ayuda con con qué comer y eso unos platanitos ahí uno lo encuentra, qué sé yo, pero eso no es de hoy ni de ayer, esto es de hace días. Está conocimiento? saliendo la luz ahora, okay, ok, Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Tiene conocimiento de dónde es él? Es de aquí del municipio de Villatapa. Eh, tengo entendido que es de Palmarito, porque realmente no conozco el Señor, solamente le digo papá, a él y a los demás, buen día papá, cómo amaneció y paso, le pregunto otra, cómo está, pero entiendo que es de Palmarito, a lo que él me explica, pero realmente no tengo más conocimiento de ahí. ¿Qué necesito? Baje la mano, baje la mano. Que, baje la mano. Ahí, ahí, ahí. que, que me, me trasladen a un asilo, pero un asilo que no sea hecho. Porque este no es un asilo. Esto es un, para, para pasar un rato. Pero cuando se trata de un asilo, lo agarran a uno, lo llevan a Orinal, lo atienden. Entonces, si no aparece esa persona, es mejor estar muerto. Porque es que necesita la, el viejo Simeón. Lo necesita, pero que sea con hechos. Y llévenme ustedes para cualquier lado que sea, donde haya otro viejo, tres viejos más o cuatro viejos más. Que yo me sienta bien. Porque si es cerrado ahí por la casa, ahí, si es cerrado, la cerraron anoche. Ya no se sabe por qué fue que la cerraron. De eh, ayudar. Porque si sí, ahorita mismo salen a pedir, eso le sería bueno hasta, hasta el grupito pequeño, que ya es grande. Hay mucha gente que Yo entiendo. Su nombre es como. Simeón Estrella, Evangelista. Repítame por favor. Simeón Estrella, evangelista. ¿Usted es de dónde? Ay, yo soy de la, la Suba, la Suba Majopuero, pero vivo, vivo por aquí. Hasta ¿Qué edad tiene usted? 80 años. ¿Y sus familiares cercanos? Los familiares lo que hacen es que me tiran piedra y me dicen a mí que me, que me, que me agarren y que me tiren por una barranca, que eso es lo que yo necesito.